Bayek. Te he echado de menos Flavio ha muerto Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat Al fin está en paz Ya camina por el campo de juncos. Me marcho a Roma a... ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores Al igual que tú Allá. Oye, esto es una locura Ah El célebre Medjai. Fano no deja de alabar tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Casio Amigos romanos Arrasaremos con la flota de esos indeseables Septimius y César La orden ya no es solo un problema egipcio ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto Está a merced de varios tiranos Nuestra reina nos abandonó por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna la orden Aya, vámonos Nuestras victorias crecen, nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la duat. Debemos dejarlo ir. No, oh, que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechai. Soy un oculto. Somos los ocultos. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la tierra. Buen Vallec desigual. ¿En qué crees ahora? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. ¿Serán Debería esas tus últimas escuchado. palabras? ¿Quién coño eres? ¡Ah! ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? Sabes quién soy. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Sí. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme o quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos, en nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale.